Hola, muy buenas, queridos amigos. Mi nombre es Ostap Pecheñi, soy cliente de, de la compañía Mgoldex. Y la verdad que me he llevado una muy curiosa sorpresa hace pocos meses. Eh, y es que una vez yendo a comprar pan, me he tropezado en la patadería con que el, el dueño de la misma también era cliente de Mgoldex. ¿no? Entonces tuvimos una linda conversación. La verdad que desde ese día desde esa pequeña panadería eh, ha salido una organización hasta tal punto de que hoy acabamos de hacer la primera conferencia importante aquí en Avilés, eh, en el norte de España, en Asturias, concretamente, así que con muchísimo gusto quiero presentaros a una persona muy, muy especial eh, para todos los asturianos, uno de los impulsores del, del negocio de Emgoldex en el norte de España. Gustavo. Gustavo, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien, Gustavo, cuéntame un poquito. ¿Cuál es tu historia trabajando, haciendo pan? ¿no? ¿Por qué Goldex y por qué el oro? Bueno, la verdad que siempre buscando algo más, una oportunidad más. Y bueno, un día tuve una grata sorpresa porque, como todos los días, queriendo hacerlo lo mejor posible en mi negocio tradicional, recibí a una persona que entraba ahí en mi puerta con un montón de materiales de Goldex. Y digo, wow. Y este señor quién será qué pasa qué anda de puerta en puerta ¿Qué? no entendía entonces vaya cliente no vaya cliente entonces de alguna forma yo quise eh, conocerlo entonces le digo buenos días qué tal desea algo qué sé yo sí digo y eso qué es el señor me dice es de mi negocio ay ah, del mío también muy bien le digo perfecto yo tenía mi ordenador abierto ahí a un costado y le invité para que viera mi, mi, mi, mi negocio en Golds, Muy orgulloso, en la mesa de preliminar de 150 euros, apenas ahí arrancando. Le digo, mira, acá estoy. Y digo, ¿y tú en qué mesa estás? No, me dice el señor, yo ya he roto un par de mesas. Ah, muy bien. Y dice, yo ya estoy en el plan de líder. Ah, sí, qué bien, ya lo empecé a mirar. <risa> Aunque... Aquí, gente amiga, me, me habían hablado mucho de él, pero personalmente no tenía el gusto de, de conocerlo. Entonces, digo, ¿en qué nivel estás? Dice, yo estoy para, entre el 7 y el 8. ¡Wow! ¿Y quién eres? Osta Peccini." Bueno, eso fue un abrazo enorme. A ambos lados pienso que fue sincero porque yo sentía que estaba abrazando a una persona que dentro... De, de, de este proyecto era lo máximo porque era la persona impulsora de aquí de, de España y él también pienso que me, me brindó su abrazo porque él había luchado mucho aquí en Asturias y el impulsor, el de, impulsor Avilés. de Avilés no había logrado para ir a entrar fuerte mm. y de pronto un día debajo de su casa encontró que el panadero pertenecía a su, a su negocio. <risa> así y Ya veis queridos amigos, un día te vas a comprar el pan y te encuentras con que en la panadería, panadería también se hacen empanadas con lingotes, <risa> ¿no? empanadas amarillas. ¿no? Así que contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros, el proyecto va creciendo de la manera que menos te lo esperas. ¿no? Así que por culpa de este hombre, señores, eh, se acabó mi tranquilidad personal en Avilés. Era el único refugio que tenía sin clientes, la única ciudad sin clientes de Omgóldex. Pero parece ser que eso se va acabando, ¿no? Sí, la verdad que de día estamos ahí vendiendo barritas de, de harina, pero por la noche vendemos barrita de oro. Por la noche barritas de oro. Bien, queridos amigos, queridos amigos, ya veis. Con nosotros, sin nosotros, no existe absolutamente nada imposible eh, en esta vida. Así que todo lo que hagáis, hacedlo con fe, hacedlo con pasión y hacedlo con confianza en vosotros mismos. Que tengáis muchísimos éxitos y que tengáis buenas compras en M. <risa>